Durante la madrugada de este jueves 25 de junio, pescadores de la caleta Loanco en Chanco salvaron a tripulantes de Constitución que volcaron su embarcación en dicho lugar, quedando atrapados en una roca. Gracias a la oportuna ayuda y compañerismo de los loanquinos, todos los tripulantes accidentados fueron rescatados sanos y salvos. En tierra y en la tierra lo muchachos, vienen los cabros a salvo cabros, Llegan a tierra los cabros. ¡Caray! ¡El feliz! ¡El feliz! ¡El Ya salieron los muchachos rescatados, vienen saliendo los buzos, están en tierra sano y salvo gracias a Dios.